Hola, ¿cómo están? Yo soy Henry Castellón y estoy en la ciudad de Jinotega en Nicaragua. Quiero mostrarles la calle principal de la ciudad de Jinotega para que ustedes puedan ver cómo qué cosa hay esta calle, en esta calle y que eso hace de que sea la calle principal de Jinotega. Si eres de la ciudad de Jinotega, deja tu valioso like, comparte por las redes sociales y suscríbete al canal. Nos estamos acercando para doblar a la calle principal de Ginotega y les voy a mostrar por qué es que esta calle, por lo menos en mi caso, yo la considero como la calle principal de la ciudad de Jinotega. les comento que ahorita que doblemos en esta acera voy a estar caminando de norte a sur entonces ahí como ustedes pueden observar hay muchos establecimientos comerciales como ustedes pueden ver Les comentaba que estoy caminando en la calle principal que va de norte a sur. Esa es la dirección por la cual eh, me encuentro caminando. Y si ustedes notan, pues hay bastante eh, actividad comercial en esta calle. Si ustedes lo pueden notar, ahí por lo menos tenemos, por ejemplo, tenemos un banco. Tenemos un banco. Ahí toqué un alambre de de cable telefónico que está tirado. Pueden observar, miren qué bonita esta. Este esta parece que es una, un establecimiento comercial también. Vamos a ver. Si sí, es un establecimiento ah, es Seguros América. Es un establecimiento comercial de, de seguros. Es una aseguradora. Y frente tenemos el banco. El banco de color verde. Por acá tenemos la casa del plástico. Vamos a seguir observando. Si ustedes notan. Hay muchos establecimientos ahí. Comerciales la gente de Jinotega son gente muy linda personas muy tranquilas miren aquí tenemos otro establecimiento comercial y les quiero mostrar también, voy a cruzar la calle por acá tenemos otro banco entonces sigo caminando cruzo la calle corriendo porque viene un vehículo y sigo caminando de norte a sur por acá tenemos una farmacia yo pienso que sin lugar a dudas esta es la calle principal por lo que hay muchos eh, negocios Establecimientos comerciales Y si ustedes notan pues esta calle también es muy concurrida Ahorita aquí ya estamos a mediodía Ya las personas andan buscando cómo almorzar Y pasar por esta calle pues sin lugar a dudas es una muy buena opción porque hay varios comedores por ejemplo noten ese, este es un cibercafé un ciber ciberzone y por acá tenemos una farmacia una farmacia con mi apellido <ríe> buenísimo por si las dudas no vayan a pensar que esa farmacia es mía para nada si, sí, yo ni en ginotea <risa> Vamos a esperar que pase el camión de la basura Y este otro vehículo Para poder cruzar Cruzar con cuidado Hi, my name is Henry Castellon. I am in Hinotega City from Nicaragua. Excuse me, if my pronunciation is bad. But I like the English language. Greetings for you. Please give me your like. Sure, by net uh, networks and subscribe i am walking in the principal or main street uh, from Hino City. Hino City is a beautiful city Pinotega es una ciudad bellísima, bella. Es una ciudad segura. Por la que ustedes pueden visitar incluso. Aquí estamos eh, en lo que parece ser un parque, noten. Es un parque muy grande, por cierto. Por aquí podemos observar una iglesia. y por acá tenemos la dirección general de ingresos que es donde las personas eh, pagan impuestos es la administración eh, tributaria acá en Nicaragua y por acá nosotros podemos sí en realidad era un parque el parque central de Jinotega vean estoy caminando de norte a sur this is the Central Park of Hinotega I am walking uh, to north uh, from north to south please give me your like and subscribe share by social networks please recuerda dejar tu valioso like si te está gustando esta caminata que estoy realizando mostrándote lugares negocios que están en la calle principal de Jinotega. si eres de Jinotega tienes que dejarme tu valioso like y compartir este video por las redes sociales les comentaba que la ciudad de Jinotega de Nicaragua es una muy bonita ciudad del clima es de fresco, muy agradable. Y la gente pues sí, también de igual manera son gente muy linda. Si ustedes siguen caminando hasta el final ustedes van a encontrar eh, como una especie de tope ahí pues hay personas trabajando si ustedes pueden notar van a, van a llegar a una especie de tope con una doblada a la izquierda vamos a tratar de seguir caminando para para enseñarles voy de norte a sur si ustedes notaron ahí están reparando la calle al parecer fíjense que de, de, desde hace tiempo lo están haciendo pero lo están haciendo por secciones dime qué opinas de esta bonita ciudad en los comentarios Estaré muy deseoso de poder leerlos. Ahí en este negocio, muchachos, eh, es un negocio de comida china. Ese. This business. Esa eh, eh a restaurant of Chinese food so delicious si pueden notar pues ya a este lado ya como que no, es, no hay muchos negocios pero sí eh, les digo, esta es la calle principal de Ginotega por ahí, ustedes pueden ver que estamos llegando a Disnorte y Sur, que aquí en Nicaragua es la empresa de servicio de energía eléctrica. Bueno, llevamos eh, buenas cuadras recorridas y seguimos caminando porque quiero mostrarles eh, la calle que en la cual ustedes van a volar para eh, ya regresar a Managua pues si son de Managua o si son de otros departamentos en el cual ustedes este es la salida es la salida uh, bueno una de las salidas porque realmente pues hay, hay bastantes lados en los que uno puede salir en dependencia a salir de la ciudad de Ginotega. en dependencia en dependencia del lugar a donde uno quiera ir Ginotega eh, colinda con Matagalpa Estelí básicamente con estos dos departamentos en el caso de Matagalpa Matagalpa también es un es eh, una ciudad muy muy linda clima fresco la gente es muy linda también en Jinotea, Perdón, en, en Ginotea en Matagalpa. Miren qué bonita esa casa. Muy bonita. De tiempo antiguo, pero sí conserva un diseño muy lindo. Entonces, aquí es, muchachos. Miren, entonces ustedes pueden... Eh, si ustedes quieren regresar a... A Managua Pueden Pueden doblar acá Miren Ahí como va eh, Doblando esa camioneta Y esas dos motitos Aquí les presento aquí eh, Un carretón y un caballito Que van pasando Entonces ustedes doblan acá Ya Ahorita yo voy a caminar En este caso De este a oeste Entonces doblamos Y ahorita estoy caminando De este a oeste más adelante vamos a encontrar el pollo tip top. En realidad fíjense que es una, una ciudad muy segura. Por lo menos eh, yo ya por acá he venido unas.. unas a ver como.. unas dos veces. Ya esta es como la segunda vez que yo estoy viniendo a esta linda ciudad de Genotega Y les comento de que no hay, no hay del, o sea, yo no, yo no he visto la delincuencia acá en, este, en esta ciudad de Incluso le pregunté a un taxero de que si era un lugar seguro Y me comentaba que sí pues porque eh, Los pandilleros, por así decirlo, que son son la gente mala, por así decirlo. Eh, son delincuentes. Eh, ellos dicen que hace mucho tiempo se fueron. Sí, no sé para dónde, pero dice que sí se fueron. Estoy caminando de, en dirección de este a oeste. Y ya como les comentaba, ese es el tip top, ven. ese es el tip top aquí exactamente aquí estamos pasando y bueno y bueno mis amigos eh, les doy las gracias por haber eh, caminado conmigo hasta el final voy a finalizar el video al llegar a la próxima esquina pero si sí, les mostré la calle principal de la ciudad de Ginotega, donde hay muchos establecimientos donde es muy concurrido y les, y les mostré dónde es que ustedes pueden doblar si ya quieren regresar a la ciudad de Managua o van a otra ciudad para los que eh, no conocen o, o no saben eh, Managua es la, es la ciudad capital de Nicaragua Entonces, bueno les agradezco por haber visto el video, les pido por favor que recuerden dejarle su valioso like al video, que compartan por las redes sociales y que se suscriban al canal, por favor déjenme sus comentarios que estaré deseoso de, de poder eh, leerlos y nos vemos hasta la próxima.